Oye, está chido tu, tu eso, ¿cómo lo conseguiste? Eh, con el beat, vale, de seguro que me encanta que... A ver, creo que en Skywars creo que soy un poquito mejor, creo No sé, la verdad Nada más digo No puedo entrar a la casa Cuatro, yo tengo cuatro yo Vale, tengo vamos cuatro. a por los de enfrente mismo ¿no? Sí, sí, dale, dale A ver, compro Oye, oye oy. Ahora hacemos esto Vicentito Rompo yo No este, tiene, tiene nada, no tiene nada Eso ahora es momento, Rush. Si me esperas... No, tiene bolas de miedo, tiene bolas de miedo. Tengo ya una manzana más Muerto uno que bro Aquí quiere venir uno Se mató, qué tonto Se cayó solo <risa> Nada más murió y se murió Joder, no paran de quitarme el disco, no sé si son los de tu chat Eh, dénete ahí, eh, cuidado Vale, vamos a centro, entretenso Eh, ¿qué ha sacado? Me sacó, me lo dijimos al mismo tiempo, me sacó, qué pedo ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos clics das por segundo? No sabes Eh, mis récords son 17 Oye, pues no, que más Ah, me disparo, me pana. ¿Qué? Están shifteando. Vamos a hacerle como que, hacemos tío, vamos a hacerle como que. Hacemos. Le tiro, le tiro Ay, no, huevo. Y no, no, no. Joder, Mira no veo ni una. Si sí le he dado una, creo. Vale, lo mejor es ir para subirla. Le subimos por aquí. Le he tirado, le he tirado. Vale, bien. Estoy aquí con su compañero. Su compañero se ha tirado. Yo Toma voy a me mata, me mata, me mata, me mata, es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, es hacker, mátalo, bueno. Pero bueno Willyrex, oh. buenísima. Es hack. Sí, esto. Vamos oh, oh, a ver si podemos bueno, matar esto. Ya tengo título, como el vídeo que he subido antes, de yo con, de una, y un amigo contra hackers, pues ahora contigo. Pero ah, sí. si no más está buscando cómo poner. Velo, velo, velo, velo, velo. Piénsale algo para que yo pueda hacer con que me tira. Espérate que me que está huyendo Espérate que me quiere lanzar huevos Lo tengo aquí, lo tengo aquí Muerto De ¡Oh, un golpe, le tira al yo suelo tengo, Yo tengo arco ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Tengo arco Tengo ¡Oh, oh, oh, oh! Un... Me acabo de hacer un block flash antes de caer Que no sabe ni construir, no sabe hacer nada No construye rápido Vale, pues vamos para allá dale, dale, dale, dale Vale, nos queda un dúo el hacker, creo Deja que, no, no deja que... que, que sí que está volando o algo. No. Toma, para atrás. Uf, lo tiré, lo tiré. No, no, tirar, no. Vale, como tengo 5 manzanas, ¿tú cuántas tienes? Tengo 4. Vale, yo. Vale, ahora sí. Vamos para el centro. Vamos a ponernos yo... delante de él. Es que creo que su arco tiene empuje, no sé. Se va imposible. Vale, bien, tengo aquí el puente, tengo ahora, aquí el puente hecho. Y tú, un montón de vida su arco. Tengo aquí el puente hecho. No se me abre los. Tiene ojos, miedo, ¿no? tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo, tiene miedo. Cuidado, Quiero, cuidado, quiera, cuidado. Tira su bugado. Que se va vale. para arriba, que se va para arriba. Pues no pasa nada. Que se va, que se va, que se va, que se va. Venga, venga. Rechada, resteada, me excuse. ¡Cómo no! GG. GG